Consultorios Médicos Martínez Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega Muebles Edu Tapicería Clínica Dental San Francisco In En este momento Con el auspicio de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 Buenas, Buenas noches, noches amigos, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía del espacio escenario a través del medio digital La Voz del Sur. Algunos inconvenientes eh, dentro de la parte tecnológica y por ende no hemos podido estar a la hora indicada. Pero en todo caso estamos ya acá para compartir con cada uno de ustedes. Como todas las noches ya nos acompaña nuestro compañero Ramiro Narváez y también nuestra invitada para esta ocasión. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Buenas noches, bienvenido. Saludos, Leonardo. Saludos a todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, nos siguen a través de este medio digital, La Voz del Sur, desde Catamayo para el mundo entero. Y aquí estamos ya en escenario, eh, con mucho gusto para contarles una nueva historia, especialmente de emprendimiento, de trabajo, de éxito, obviamente tras eh, un esfuerzo, un eh, laborar con, eh, eh, con cariño, con amor, con pasión todos los días. Y de eso nos va a contar una distinguida dama emprendedora acá en Catamayo, como es Vanessa Yajaira Torres, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenida, Yajaira. ¿Cómo le va, Ramiro? Muy buenas noches. Yo, por, primeramente, para agradecerle por la invitación, por este nuevo, nuevo programa, que es muy bonito, que, es el, que, que justamente este don Leonardo y usted, Ramiro, hacen este, este lindo programa. Yo le agradezco mucho por la invitación. A usted, eh, Vanessa, por eh, aceptar pues, estar acá con nosotros y compartir más que todo lo que usted hace, lo que usted eh, vive, sus experiencias en cuanto al trabajo que realiza, porque eh, sin duda alguna hay mucha gente que se va a identificar también con lo que usted hace y más que todo se va a motivar, porque de eso es lo que trata esta ventana, este escenario. Así que, pues, eh, Vanessa, sabemos que usted está al frente de una importante empresa acá en nuestra ciudad de transportes. Pero antes de llegar a eso, quisiéramos que Vanessa nos cuente eh, sus orígenes. ¿De dónde es Vanessa? Un poco quizás su juventud, su, bueno, su adolescencia, su niñez, su familia. Vanessa. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo, no, yo soy nacida el 21 de septiembre del año 82. Yo fui nacida en Catamayo, en mi lindo Catamayo. Este, este, en mi escuelita, la, la, en mi escuelita, en este, la terminé en, en, en el colegio este, um, a mm. que es este, muy bueno, que es, justamente tenía yo en mi turno de las tardes. Y de ahí también terminé este, la secundaria en el San Juan Bautista. Terminé. De ahí ejercé este, mis mi, mi estudios, este, mi estudios de, de... Superiores, universitarios. ¿sí, superiores, sí, universitarios mm. aquí, acá en la, en la ciudad de Loja. Uh -huh. Seguí la carrera de ingeniera comercial. La, okay. la, la, la, claro, la terminé, pero solo fue un tiempo este presidencial y de ahí a distancia, porque como, está, como me puse como me puse a trabajar acá este, en, la, en la Mirasol, uh -huh. trabajé casi un año y medio, pero como ya me casé, ya tuve que dejar el trabajo. Bueno, usted se graduó Así. de ingeniera comercial, ¿no? Sí, ingeniera comercial en la, en la nacional. Pero me casé, eh, me, me casé, ¿qué le, ¿qué le digo? Me casé hace, hace 17 años. Ya. Yeah. Y entonces ya tuve que dejar mi trabajo, porque ya justo como mi esposo es policía, le dieron el pase allá en la ciudad de, de Guayaquil, uh -huh. entonces tuve que irme para allá con él. Bueno, dicen que el matrimonio es la mejor y más importante empresa, y más difícil <ríe> quizá. <ríe> Así que pues vuelve. Bueno, A veces hay días duros y duros hay días duros y buenos, pero hay que seguirlo, no nos toca. <ríe> Así es, eh, Vanessa. Eh, usted es gerente de una de las cooperativas acá en Catamayo, cuéntenos respecto a ello. Sí. Este, por ahora, soy gerente de la cooperativa la, cooper, de la cooperativa La Vega, donde yo tengo una unidad. Yo tengo ya, ejerzo, ya tengo ya la unidad cuatro años ahí en la cooperativa de mis compañeros. Uh -huh. Y ahora, en eh, este año, me... me me destinaron también como gerente de la Unión de Cooperativas de la ciudad de Catamayo. Uh -huh. eh, ¿Cuándo habrá empezado la cooperativa como organización eh, La Vega, la Cooperativa de Transportes La Vega? Ya. Este, este, La Cooperativa La Vega fue fundada el, el 6 de febrero del año de 1999. Comenzaron con pocos este, compañeros. Ahora, este, hace, ¿qué le digo? Este, hace tres años este, comenzaron este, a escribir este, más cupos. Uh -huh. Incluso yo, yo compré ahí con otra compañera. Somos las dos primeras compañeras ahí en la cooperativa de La Vega que somos socias. Y a uh -huh. veces sí, cuando tenemos reuniones, saben que los hombres a veces, por más que sea, hablan un poquito fuerte. Pero uh -huh. para qué, con mis compañeros muy educados, unas, unas personas demasiado caballerosas, eh, siempre uh -huh. con, con el respeto a nosotras por supuesto estamos, es verdad bueno es, es una gran responsabilidad me imagino que usted sí. realiza al frente no porque estar eh, eh, gerenciando una empresa tan importante pues eh, amerita muchas eh, mucha responsabilidad cuéntenos Así es. Yo soy la gerente de ahí que llevo yo la contabilidad de la cooperativa. Soy yo la persona legalizada de la cooperativa, que yo tengo que estar en todo, viéndolo, cómo pago las secretarias, ya una mm. cosa, otra cosa. A veces también hay compañeros que a veces, a veces, como, como, como de todo el día, a veces este, nos despertamos con, un, con mal carácter a, o, mm. o cualquier cosa, pero a veces se portan mal, a veces unos, a veces hay choferes, que se importan uh -huh. más con los clientes, entonces Bien. yo tengo que estar con, con el compañero, el presidente y el señor de vigilancia para ir a hablar dialogar con el cliente, uh -huh. darles, este, darles este, disculpas, todo Bien. eso. O sea, usted también hace la parte de relaciones, eh, relaciones uh -huh. humanas, relaciones públicas, uh -huh. apesiguando uh -huh. los momentos que están álgidos, uh -huh. es importante entonces la, la, la tarea sí. que usted realiza, uh -huh. o sea, muy importante. Sí, sí porque yo es primera, primera vez que estoy como uh -huh. gerenta, en este gerente justo somos somos este, 16 compañeros de son 16 hombres yeah. y es durito esta hablar es un poquito duro porque como soy un pérez y, y como ella entonces entonces uno sí es un poquito desarriesgado hablar con los compañeros decirle mire compañero así no es la manera de tratar a un cliente uh -huh. es lo, lo bonito es que tiene un carácter pésimo. Hay que dejarlo, que, que diga lo que quiera, pero no que se quede callado, porque usted sabe bien que los clientes nosotros, nosotros tenemos trabajo. Y eso yo les, yo les a veces les, les digo a mis compañeros, a veces también tengo reuniones con los, con los choferes de las camionetas, porque en mi, en mi, en mi razón yo tengo mi, mi camioneta que tiene choferes, en la noche y en el día, pero yo les digo, que tiene que tener una, una educación totalmente al cliente muy buena para uh -huh. que así salga la, el, la cooperativa a, la, a lo alto. Eso sí, lo que me gusta. También. Sin duda. ¿Dónde está ubicada la sede, quizá, o la estacionamiento de, las, de la cooperativa? Claro, la cooperativa, la, la, la cooperativa a la vez está en Eugenio Espeja y 24 de mayo. Está en plena esquina, la tenemos ahí la sede. Sí. Yeah. Uh -huh. Es decir, donde se estacionan, justamente ahí está la, la oficina y, y bueno. Y durante este tiempo que usted está al frente, ¿cómo, cómo ha ido llevando la, la cooperativa? ¿Ha habido progreso? ¿Ha habido también retrocesos? Cuéntenos. bien sí. Ahora pandemia, sí, sí nos costó bastante salir porque nosotros tenemos también, tenemos también bastantes... Este, cooperativas que ya se han inscrito ahora o como taxicar Entonces, a mí me a mí me ha costado con los compañeros de la directiva hacer publicidad, ayudarlos ahí. Justamente en diciembre hicimos una, una, este, una rifa de, de un televisor, cositas así para que así ganara el cliente. Uh -huh. Ahora estamos también ayudándonos ahora este fin de año también a hacer este, otra rifa, pero un poquito uh -huh. más grande, para que así lleguen los clientes ahí, que estén este... Estén este están alegres para que vean que, solo, que la cooperativa sí, uh -huh. sí es, está, como le digo, sí es una buena atención y sí ofrece. Uh -huh. eh, claro, siempre están tratando de, bueno, decirle al cliente, pues aquí estamos por ustedes y mostrar siempre esa amabilidad, ese buen gusto sí, para sí. poder recibirlos. Yo creo que esa es una muy buena forma. De, de abrirles ¿no? el, el espacio, de abrirles eh, también el eh, como, como institución pues a, a los clientes para que no se vayan a otros lados. Yo creo que me parece Así muy es, bien incluso, esta situación. Incluso, mira, tenemos este este problema es que si en caso un compañero se porte mal, si sí nos, nos haga este llamar la atención ahí en la cooperativa, tenemos los nombres, los números de teléfonos ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y para que cualquier cosa que pase, tanto con mucho ferro, somos muy agradecidos y datos, porque nosotros, nosotros también, también mm. multamos, porque la persona que se porta mal ahí, hay una multa. Entonces, no, entonces sí, sí, sí, eso sí quisiera que, las, que, la, que la gente de Catamayo, cuando pase cualquier cosa, que nos haga llevar, este, saber cualquier cosa. Bueno, son cosas que igual nosotros también vamos aprendiendo acá, eh, descubriendo. Esta pandemia nos ha dejado cosas importantes también y muchos retos, sobre todo con este tema de la tecnología. Y pues nada, estamos muy gustosos nosotros de seguir. Obviamente son cosas que, que pasan, que están pasando, mm -hmm. no solo con nosotros, sino pues eh, todos quienes estamos trabajando con este tipo de, de tecnologías, estamos siendo quizá víctimas de esta realidad, pero es parte del proceso. Lo importante es lo que estamos eh, tratando de conocer, que estamos conociendo, nos está contando Vanessa en esta noche. Yo creo que ese es el, el fundamento. Así que vamos a continuar, Vanessa, gracias por nuevamente unirte a este escenario, a esta conversa. Estamos conociendo de cerca el trabajo que tú realizas y también pues lo que en sí la organización, la empresa, eh, la cooperativa de transportes de Vega realiza por el bien de la comunidad catamayense. Eh, Vanessa, quisiéramos saber cómo es en sí, en la parte interna ya de la, de la cooperativa, eh, más bien la parte humana, lo, los eh, compañeros, eh, ¿cómo, ¿Cómo es la actividad de ellos? Sobre todo cuando se presentan momentos difíciles, momentos de calamidad, a lo mejor de un socio, de un compañero, ¿cuál es la reacción? ¿Cuáles son los pasos que ustedes dan? A lo mejor eh, realizan alguna actividad, eh, tienen ya algo planeado en estos casos eh, críticos que de repente suceden, ¿no? En, en todo momento. Sí, Ramiro, este, mil disculpas, parece que, que mi internet está muy lento y se... Y, y se me corta en caso de la pregunta que tú me dices sí acá en la cooperativa de la Vega cualquier cualquier este chofer este socio que tenga un, un percance un accidente nosotros pues, ayudamos económicamente este sí pues, ponemos de la de la cooperativa una, una, una parte y la otra parte también cada cada socio pone su su granita de arena claro y siempre hay una gran satisfacción cuando se puede ayudar al otro no así ah, para que ahora justamente tuvimos un, es un accidente que tuvo un compañero de ahí, del, este, un socio, tuvimos que ayudarle económicamente. Para que los compañeros si son, son buenas, buen, son buenos en todos los sentidos, no son ni siquiera mal educados, nada, ¿Para están ellos siempre para ayudarnos. A veces la directiva cuando hay un problema de un, de un compañero, nosotros vamos, vemos qué, qué ha pasado, todo lo visitamos. Últimamente... que que falleció dos choferes en, ahora en el día del mes de marzo. Estuvimos ahí ayudándolos a la familia, aportándolos un granito de arena para que fueran unos buenos choferes. Y claro que nos dio pena perder dos choferes que fueron de tantos años que he trabajado ahí. Yeah. Y de muchas de la mañana por este COVID que pasó, mm -hmm. ya pues claro. perdimos usted a estos a los choferes. Y estos espacios han sido... ¿Han sido quizá tomados por otras personas, quizá familiares de las personas que fallecieron? Así es. Tuvimos que ayudarles a los familiares de los, de los compañeros que son fallecidos. Y ahí mm. siempre estamos ahí para ayudar a cualquier compañero. O también reci recientemente dimos una, un bono de un dinero para las personas que no, que no tenían para un oxígeno, entonces tuvimos que ayudarles a, los, a, los, este, a las personas de ahí. Siempre cuando mandan un oficio a la cooperativa de La Vega y lesen saber las secretarias, siempre los reunimos con el presidente, dice, compañera, ¿qué está de acuerdo? Bueno, sí, apoyémonos un granito de arena, aquí, aquí estamos, porque la cooperativa siempre está para todo ahí, ayudarnos a parar, para, para el cantón Catamayo. Y cuando la gente les llama, ustedes eh, prestan el servicio las 24 horas, tienen eh, un personal que está atento a las llamadas, Nosotros, ¿no? tenemos, nosotros tenemos tres secretarios, todos, todos este, trabajamos con una radio, en lo cual la, en la oficina llaman, llaman a la oficina, y entonces que ahí, como la secretaria tiene su radio con códigos, manda este, a los choferes que le toca por, por, por unidades, sí. Mm. Qué importante, ¿no? A fin de, de poder satisfacer la necesidad en el momento, ¿no? De, de la gente, de los clientes. Claro, de mierda? los clientes. Nosotros, nosotros siempre estamos a puerta a puerta. Para cualquier cosa, si necesitan una medicina, estamos ahí para servirnos. O una comida o cualquier cosa que está pasando. Justo, justo en la pandemia que uno podía trabajar este, casi todas las unidades, nosotros turn turnábamos a los compañeros. Uh -huh. Entonces, sí, hicieron sí poquito de alrededor porque tocaba salir apenas tres unidades en las noches y en el día también pocas. Entonces, claro. así trabajamos Bueno, uh -huh. fue, fue un tiempo muy difícil. Bueno, yo creo que para todos. Porque nadie lo esperaba esto y, y muchas eh, muchos de los compañeros suyos, pues, es decir, todos, pues, viven, ¿no? de, de esta actividad y, y quedarse a lo mejor sin sin poder ir a, a trabajar, hacer sus carreras, eso también complica un poco a, a determinadas familias. Así es, justamente los compañeros están afectados, hasta yo también estoy afectada porque usted sabe bien que de el trabajo yo, yo pagaba un, un, un préstamo, ahora me toca pagar del o sea, del sueldo de mi esposo que tiene parte y yo, yo pago un poco, porque ahora con esta pandemia no, no, no se alcanza a lo límite, porque a mí a veces me entregaban en el día y me entregaban 50, 60 da, dólares diarios, pero con esta pandemia totalmente no podemos y ahora con, con el... Con estos con estos este, con con este los carros ilegales también es otro problema que tenemos ahí en, en el cantón catamayo Entonces no podemos hacer nada. Y, y nos toca, sí, ya que aquí nos toca salir adelante de poco en poco, pero ahí estamos. Bien. ¿Y cuándo es la, la fecha del aniversario y cómo realizan o realizaban esta actividad? La, la fecha de nuestro aniversario fue el 12 de abril. Pero ahora con la pandemia no hicimos nada, solo hicimos este, la foto de que nos tomamos, la misita y, un, y un, este, una merendita que fue. Pero siempre hacemos un buen aniversario en la ciudad, en Catamayo. Así con... sí, le, le cuento: cuando yo inicié, hicieron un bonito aniversario que a mí me fascinó. Pilaron dos chanchos a Guayabar, hicieron juegos, todo el día se pasó muy bonito, pero ahora con esta pandemia no podemos hacer nada. Incluso yo el año pasado, ya ya voy a cumplir, yo, yo este año ya dejo mi feliz mi y a mi cargo, ¿ya? Uh -huh. pero yo este año sí lo voy a hacer en, en Navidad, si Dios, si Dios lo permite. Y si es que no pasa nada con, con esto del, del, del virus que tenemos ahí, del COVID, uh -huh. este, sí, sí, pe, sí pienso hacer una, una cena navideña porque ahí sí, para que los compañeros son bien unidos. Si ellos solo, solo son unidos, a veces sí, es un poquito son reservados por nosotros que somos las dos únicas mujeres de socios, uh -huh. todas las dos. Entonces, ellos a veces se reservan. Entonces, cuando quieren decir, mire, compañerita, ¿qué le parece si hacemos esto? Entonces, ya ellos ya ya, ya están acá pues, con nosotros. Claro, siempre buscando la forma de, de integrarse, sobre todo todos. Vanesa, así así es. Vanessa, pues qué, qué importante ¿no? todo esto que nos, que nos cuenta Vanessa. Y quisiéramos que nos digas ahora de, de la parte tuya, porque también eres profesional en el, en el volante y nos comentaba de que sí, tiene sí. también su propia unidad, pero un tiempo estuvo trabajándola y ahora pues ya está en otras manos. Mira, así es, yo tengo ya siete años en de, del volante del fin de, pero yo como le comentaba, yo solo un creo un fin de semana que cogí la, la, en la camioneta porque y, y la dejé porque es que a veces yo soy la persona muy muy tranquila que a veces cuando me dicen algo yo me me la reserva por educada, porque soy muy educada. Gracias a mi madre a mí me ha, dejado, me ha dado muy buenos modales mi mamá. Entonces yo dejo. Pero yo la admiro. Yo admiro mucho a Jacqueline. Jacqueline, eh, ya me olvidé. Velázquez. Ah, Velázquez. Una, una mujer emprendedora. Me gusta su manera de, de, de trabajar. Me gusta. Hay otra, otra chica también, un taxi también, que trabaja muy bonito. Para que yo Sí, yo creo ahí. que la, las mujeres están tomando el... El exactamente, Y yo sé que, yo, yo he escuchado de Jacqueline y de Anita que Anita Morocho, creo que es el apellido de la otra, que la, las cogen mucho a ella porque son muy son muy pacientes. Todas mm. las mujeres somos demasiado pacientes. No sé como el hombre que dice, ya, ya, ya, no, pues nosotros no, somos pacientes, somos más, así, ¿qué le digo?, y yo sí estoy pensando, no sé, este fin de, este fin de vacaciones que salgan a mí, yo, yo, yo, este Ramiro, yo vivo en Loja. Yo para irme a la, cuando yo soy gerente, ya yo, voy a, yo viajo todos los días. Entonces yo, yo, yo, yo, yo vivo acá en la ciudad de Loja. Ahora que salgan mis hijos, estoy pensando retornar al Catamayo y a veces que me animo a, a manejar allá con mis compañeros. Ah, pues qué bien. Eh, esperemos de que así sea y también poder verla por ahí. Y Más que todo, pues a ver eh, si utilizamos el servicio ¿no? de una mujer, de no, una guapa claro. mujer conductora. Es que eh. es bueno. Claro, Leonardo, tienes algo, me parece. No, escuchándoles con atención. Eh, bueno, siempre hay una oportunidad en la vida que, que hay que aprovecharla. Y bueno, eh, cuando nos gusta algo, pues siempre ponemos eh, ese, ese granito de... De, de motivación y eso usted lo recalcaba justamente habíamos habíamos dialogado con con, eh, con Jacqueline y ella nos comentaba sobre el trabajo que realiza todos los días y claro usted ya lo también lo manifestaba que es un poco complicado especialmente no todos los, los caballeros vale la palabra son caballeros no también siempre a veces hay por ahí personas mal educadas y especialmente eh, cuando ven a una mujer eh, siempre son un poco atrevidas, atrevidas en cierta manera las personas. En todo caso, siempre hay que... Aprovechar eh, este espacio que ahora pues por situación de la pandemia también eh, nos ha dado otras opciones y, y ustedes también están aplicando a través de lo que es la publicidad, a través, a través de redes sociales. Eso también ayuda a, eh, un poco a, a generar un poco más de recursos también a, a, la, a la institución en este caso. ¿Cómo lo están trabajando, Vanessa, en la parte publicitaria? En la publicidad estamos, ayudando, estamos recogiendo con la publicidad... Incluso estamos con usted mismo, que nos ayuda con la publicidad. También en multicanal, también nos van ayudando. Este, ahorita, como le comentaba Ramiro, que también ahora, fin, por Navidad, vamos a hacer un sorteo. Un sorteo, pero bien grande, que se va este, a este, este rifar una cocina, un televisor, un microondas, cositas así para que así la gente llegue más acá a nuestra cooperativa. Y así. ¿Y cómo, cómo va a ser la mecánica para que participen? ¿Van a ser eh, boletitos o a las personas que utilicen el, el servicio? Solo cuando la persona que llame a, a, la, a las unidades en la, en la, secreta, en la, en, en la en oficina de la cooperativa, nosotros tenemos un libro, un cuaderno Y ahí en el momento que ella llame al el cliente, ya está anotado ahí, ya tiene su mm. código. Así fue también la semana justamente lo íbamos a hacer en diciembre, pero por, el, por la pandemia que fue justo hasta el toque de queda, no podíamos hacerlo lo hicimos el día el 6 de enero, el Día de los Reyes. Uh -huh. Y así sucesivamente lo hicimos. Igual así vamos a hacer lo mismo también ahora. Ah, pues qué interesante. Bien, Vanessa, casi ya en la parte final, quisiera que nos cuentes, porque tú eres sí. también, aparte de ser, pues, eh, estar a la frente de una organización, eh, tener tu carrera, tu compromiso como profesional, pero también eres una madre, Eres una esposa y esto también eh, pues necesita un, un espacio, una organización. ¿Cómo es el día, un día normal con Vanessa? Uy, mi día normal con mis hijos. Ahorita, es como estamos, ahorita es que están en esto de, de clases este, en, en Internet, por Internet, es un poquito complicado porque a veces mis hijos, cuando son muy dormilones, y yo tengo que estar llamándoles con el desayuno despertándolos eh, mi esposo como como le comentaba Ramiro es policía él tiene su, su trabajo a veces es como le digo él tiene ocho horas trabaja en la mañana y otras ocho horas trabaja en la madrugada entonces él así varía su, su trabajo sí es un poquito complicado porque eh, como le digo este, así como gerencia, tengo la, la tengo la tengo la de gerencia de la de la cooperativa y también de la Unión de Cooperativas y acá sí se me hace un poquito difícil, pero así sí ahí les sigo les sigo dando no para que no me yo por mi parte no me preocupo de mis hijos, de mi familia. Ni del de tra trabajo, ni de mi cooperativa Porque mi cooperativa debe estar frente de todo La cooperativa de la, la Vega Siempre estoy en las publicidades Siempre estoy allá en una cosita Que cómo se portó el compañero Con los socios o los choferes Pero siempre estoy pendiente de ellos Pero no, ¿para qué? Yo agradezco a mis compañeros por, por haberme este, nombrado gerenta de la cooperativa La Vega y gerenta y mis compañeros que somos 187 compañeros de la unión de cooperativas que me, me han asesinado de ser gerenta de la unión de cooperativas y es un bonito trabajo porque a mí me gusta dialogar siempre estoy con el presidente del compañero Julio, ingeniero Julio Arias comunicándome que ya una cosa, otra cosa entonces estamos ahí pendiente de todo ¿Cuál es su mayor miedo y su mayor fortaleza, Vanessa? Mi, mi mayor miedo es, ay, ¿cómo le explico? Mi mayor miedo es que yo no les falle a mis hijos, que no me pase nada, porque sabe bien que la yo soy la yo soy la le digo? Yo soy el motor de mis hijos, la fuerza de mis hijos. Uh -huh. Y a un caso de este Diosito me me quiera recoger. Ese es mi, mi miedo, dejarlos solos a mis hijos. Yo lo tanto que le pido a mi Dios es, es, es que a mí me dé fuerzas y, y seguir con ellos hasta que, hasta que mis hijos se puedan defender, tengan su título de bachiller, una profesión. ¡Ay, sí! Y mi, y mi, y mi fortaleza es estar siempre unida con mi familia. Que nadie es, yo agradezco a mi Dios por tener una... Yo tengo una madre, una, hermana, una madre excelente, que nosotros somos, somos cinco hermanos. Y mi mami fue, hizo el papel de madre y padre a la vez. Mis papás son, son divorciados, tienen mi edad de, de, de divorciados. Entonces yo agradezco porque tengo una madre excelente. Mi mami tiene un restaurante de asesinas en la ciudad de Catamayo. Fue la primera fundadora de, de las asesinas en, en el cantón Catamayo ya ella ya lo dejó, dejó en manos de mis hermanos, pero ahorita como mis hermanos ya tienen cada quien su ferretería, su local, entonces uh -huh. ya eso, pasa que el, el, el trajín de las del, del asesinas de restaurantes muy, muy cansado porque yo, mi, mi niñez, mi juventud, la... La estuve ahí en el restaurante con mi mami y mi hermana, entonces este, yo, yo lo único que es mi fortaleza es que okay, yo quiero que esté mi familia toda unida. Gracias a Dios yo he orado mucho por mi familia, que, que, que a ninguno de mi familia le ha tocado el COVID. Sí, ahora sí, perdimos a un, a un esposo de mi tía que fue un gran, un gran, un gran hombre y, que, y yo lo quise mucho porque fue mi padrino de mi, de mi, de mi bautizo él falleció con el COVID en Estados Unidos y íntimamente mi tía lo trajo para enterrarlo aquí entonces esto fue lo último pero ya de gracias a Dios, a mi familia, a mis hermanos y a, mis, y a, mis tía, y a mi tía, no le ha pasado nada Qué bien aplaudimos esa bendición de Dios sí. y pues nos unimos obviamente al dolor también de aquellos que, que perdieron un ser querido en esta, en esta pandemia Vanessa, pues eh, nada eh, gracias por ese testimonio de vida por eh, lo que nos has contado en esta ocasión, aquí en el programa, y, y quisieras dejarnos con un mensaje quizá positivo sí. para la gente emprendedora o quienes quieren emprender, y también un saludo cordial para sus compañeros, los socios de la, de la empresa, eh, por favor. Yo sí, lo, lo único que yo les doy un consejo es a las mujeres, a las mujeres que, que, no, que tienen miedo a salir adelante, que luchen por sus sueños, que por, a veces, nosotros a veces tenemos, mire, a veces hay personas que tienen más más problemas, bastantes y a veces uno uno sale sale de los problemas y yo quisiera que las mujeres las mujeres que no que no se dejen no se dejen llevar por a veces por por, por, por hombres machistas salgan adelante salgan defiendan su su, su deseo su, de ser lo que son si si deciden hacer choferes pues ahí están adelante Ahí tenemos compañeros que necesitan, que quieren trabajar como choferas encantadas. Eso no es, no es, yo sí les, les, les digo a, los, a las, a las mujercitas que a veces uno también, a veces como somos casados, no, la mujer debe estar en su casa arreglando, no, que también se dé un tiempo para uno mismo, uno mismo debe salir adelante, no tanto tampoco dependiendo del marido que esto, no, uno mismo puede salir adelante, salir, yo por mi parte. Yo también anhelaba, yo nunca pensé que iba a ser gerente de, de, de la cooperativa La Vega y tampoco de la Unión, pero gracias a Dios he salido adelante y yo, me, y, y yo agradezco bastante por esa responsabilidad que me han dado porque yo me, yo me siento muy feliz así recogiendo eso, este, el papel de gerente porque, porque me distraigo bastante. Eso le digo a las, a las, a la, a las mujercitas de Catamayo y de todos... Que sí, que sigan adelante, que cumplan sus sueños, que no se dejen vencer por nada del mundo y que sigan adelante. Gracias, Vanessa. Muchas gracias a usted por ese mensaje final que nos sirve a todos, no solo a las mujercitas. Yo creo que a todos nos sirve esa, esa energía que nos contagia, que nos proyecta en esta noche. Bueno, queremos agradecerle a usted y también el saludo cordial para la Cooperativa de Transportes La Vega para la Unión de Cooperativas de Camionetas de Catamayo, que usted está trabajando acá. Así que muchas gracias por habernos acompañado gracias. y gustosos estaremos de tenerla en una próxima oportunidad. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Escenario. Rostros que dejan rastros.